Hola chicos, audiencia de Prisline, saludos cordiales, soy Luis de Prisline, gracias por estar ahí, tanto los que estáis en Twitter, en Periscope, en YouTube, en Instagram y los que nos escucháis luego en los podcasts de Prisline. Eh, hoy, como podéis ver, estamos con Sara. Buenas. Nos va a hablar de cómo encontrar cada uno nuestro objetivo en la vida es algo que hay que tener muy claro ya no porque es una pregunta de libro en las entrevistas de trabajo sino porque es que si tú tienes claro tu objetivo en la vida todo lo demás lo vas a poder decidir muy fácil qué estudiar en qué trabajar qué no estudiar qué no trabajar sara nos va a ayudar a, a que cada uno pensemos cuál es nuestro objetivo en la vida aparte que insisto en las entrevistas de trabajo os lo preguntan sí o sí antes de que se me olvide, los que nos estáis escuchando ahora en directo en Twitter, Periscope o YouTube, podéis preguntarnos en el chat. Al final, pues os, os responderemos, ¿vale? Todas las preguntas que dejéis. Y los que lo veáis luego, pues dejadlo en los comentarios. Y, y tanto Sara como yo nos comprometemos también a iros respondiendo. Tengo aquí unas preguntas de la audiencia de otros vídeos que luego, al final, si da tiempo, pues las respondemos también, ¿vale? Entonces Sara, preséntate, los que no hayan visto otros vídeos de ti, diles un poquito eh, de qué vas a hablar hoy o bueno como tú pues, prefieras Sí, vamos a hablar de cómo descubrir cuál es nuestra meta en la vida porque bueno resulta que hay muchas personas bueno de todo es eso que soy Sara no sé si me habéis visto eh, más emisiones pero tiene, bueno tiene muy buenos vídeos aquí en el canal de Prisline, los podéis ver luego abajo sobre cómo encontrar trabajo <ríe> con infojobs Cómo hacer sí. la entrevista de trabajo cómo tratar al seleccionador durante la entrevista bueno lo veis luego tranquilamente chicos Sí. y eso lo que decía que hoy vamos a hablar de cómo podemos saber cuál es nuestra misión en la vida o sea nuestra meta en la vida eh, para eso resulta que hay muchas personas no pues que muchas veces no descubren cuál es su meta porque pues siempre están arraigados un poco a las cosas aleatorias de la vida y pues no y, no, o sea, van improvisando sí, según lo que les va Con viniendo. el día a día, con el día a día, en la carrera de la rata, esa que dicen, intentando ganar dinero, intentando sobrevivir, pero es que no nos ponemos a pensar de verdad qué es lo que nos gusta y qué es lo que ah, no y nos está. gusta. Es una y de, y, esta que tampoco... sabe de... y si lo tienes sí. claro, de verdad, chicos, insisto, si tenéis claro qué es lo que os gusta en la vida, mejor dicho, tu meta vital, que suena así un poco, es que luego todo lo demás te viene rodado. Perdóname, Sara. Me no, y además eso, no es eso que hay muchas personas porque pues, no llevan la vida con significado que es a lo que voy y es a lo que viene este tema no que es para ayudar a las personas a que puedan decidir cuál es su meta en la vida pues para que tengan un significado en su vida porque eso al final llena mucho a las personas y si te llena mucho al final lo vas a lograr y es, lo, es de lo que se de lo que importa de que seamos felices y de que al final logremos lo que lo que queremos hacer entonces por pues, eso pues yo me he preparado unos consejos que creo que os pueden venir muy bien a, todo, a todas las personas que nos escuchéis y, y el primero, primero es... la audiencia en plan resumen rápido y luego ya se los desarrollas, si te parece bien Va. sí pues los mira cinco, el primero siete es... consejos así como el enunciado sí. y luego ya se los vas desarrollando venga perfecto el primero sería desarrollar una visión de nuestra vida en cinco años el segundo sería leer conectar con nuestro entorno y ser receptivos <coughs> el tercero es participar en obras de voluntariado el cuarto es pues vivir la vida con pasión el cinco es aprender a tomar decisiones el sexto es identificar cuáles son pues nuestros miedos y el sexto es no asustarnos pues si sufrimos al decidir por algo o por, por cuál es nuestra meta <coughs> O sea que no nos asustamos. Es, esos son los consejos un poco decir, que, bueno. que tú tienes pensados no? <coughs> sí vale yo había pensado que para decidir mi objetivo en la vida, sentarme una tarde con un boli y un papel en blanco y empezar a escribir posibles objetivos hasta que me salieran. También es idea. Pero tal. todavía no lo he sí. hecho. ¿eh? Lo tengo sí. apuntado para hacer casi hace seis meses. Sí, sí, Ajá. sentarme, claro, una tarde tranquila, sin nadie, con una hoja en blanco y empezar a escribir mis posibles sí. objetivos en la vida hasta que salgan. Claro. Desarrollar... También es buena, tuyos, Sara. ¿El qué? No, que, que puedes desarrollarlo si quieres. Vale. Eh, lo que iba a decir eso, el primer punto es desarrollo, una visión de tu vida en cinco años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para saber qué queremos hacer tenemos que pensar dónde nos gustaría vernos dentro de cinco años. Y una vez que ya nos hayamos visto ahí, pues eh, entonces ir empezando a luchar por nuestra meta, a desarrollar... O sea, paso a paso, qué cosas queremos hacer para llegar a cumplir nuestra meta. Ese sería el primer paso y también, pues bueno, fijarnos en qué cosas hemos hecho en el pasado de tal manera que nos hayan gustado y que nos gustaría pues quizás seguir eh, evolucionando más hasta llegar a nuestra meta final. Eh, si no hemos hecho en el pasado cosas que nos hayan llenado de verdad, pues nada, entonces tenemos que partir desde cero y pensar, pues ¿dónde me gustaría estar a mí eh, dentro de cinco años? Pues hacerlo es una buena pregunta. ¿Dónde preguntarte dónde quieres estar en cinco años. Aunque no es el claro. objetivo para toda la vida. Pero es algo Exacto. para empezar. Pero es una meta para empezar, claro, porque tampoco a lo mejor la meta significa hacerlo cuando ya seamos super mayores. No, nuestra meta. Pero podemos por eso estamos a hacer haciendo este vídeo, para hacerlo desde el comienzo. Porque es que luego claro, te ayuda claro. muy bien a elegir todo. Insisto chiles. y digo cinco años porque cinco años da margen para hacer muchas cosas y al mismo tiempo pues no nos estamos pasando la vida entera eh, tratando de conseguir nuestra meta porque creo que para algo que es muy importante para nosotros al final siempre vamos a necesitar mucho tiempo ¿Qué es menos tiempo pues bueno genial ¿Qué es más tiempo pues bueno mi consejo es que siempre no se pase más de ese tiempo porque al final si postergamos postergamos postergamos tampoco vamos a llegar al a lo mejor a lograr nuestra meta, ¿no? Bueno, pero bueno, estable, sobre todo... Jesús, que nos está saludando Jesús Rodríguez de la audiencia por YouTube. A ver si Pésale. nos puedes escribir cuál es tu objetivo en la vida. A, sí. a ver si lo tienes pensado, que es de lo que estamos hablando hoy con Sara. ¿Me lo pregunta a mí o... No, no nos ha saludado, pero yo le pregunto a Jesús. Vale, vale, si, vale. Si puedes escribirnos, si lo habías pensado, cuál es tu objetivo en la vida. Vale. Eh, chicos, a ver, si no yo todavía tampoco lo tengo yo muy claro para mí, ¿eh? Tú lo tienes para Ajá. ti, Sara. Pensá, yo sí. Dinos cuál es yo tu objetivo tengo... en la vida, si quieres. Yo lo he pensado y Pero ahora Pero en claro, o sea... palabras, ¿eh? Que no vale. No. El objetivo vital. Luego ya ahí desarrollamos lo que estudiamos, lo que trabajamos. <risa> sí. Que te lo preguntan en la entrevista de trabajo. Que yo esto no lo estoy yo... haciendo solo por la entrevista de trabajo. Es por uno mismo. Pero es que es una pregunta mm. de libro que os va a caer en una entrevista de trabajo. Por cierto, sí, chicos, sí. mañana a lo mejor ya seguimos con el curso para superar la entrevista de trabajo. ¿eh? Que quiero que todos los seguidores de PrisLine hagáis las mejores entrevistas de trabajo. Que os cojan. Y si no os cogen, que no sea porque habéis hecho una mala entrevista. Que sea por otro tema. Bueno, ¿puedo ir contando el segundo consejo de mientras tanto? mientras sí, tanto no es nuestro objetivo en la vida si lo tienes, si lo has pensado, yo confieso que todavía yo, no lo tengo muy claro. muy claro Me encanta trabajar, me encantaría trabajar a través de online y mi objetivo en la vida sería dar clases de online en español pues eh, preparándome, haciendo cursos y tal, pues para poder luego complementarlo con otras cosas que quiero hacer también en la vida como obras de voluntariado eh, me encantaría hacer eso no, mm. El mío va un poco por ahí, aunque no lo tengo claro, es algo de ayudar a la gente hay otro sí. truco para elegir el objetivo en la vida, que es mmm, pensar que el dinero no fuera necesario. Dinero que todos uh -huh. necesitamos, estamos todo el día intentando ganar dinero, ganándolo tal, y olvidarnos del dinero, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Y entonces, por ahí puedes sacar tu objetivo en la vida. También. Pues nada, sales. Luego también, ¿puedo. Sí, decir sí, claro. yo sí, pregunta ¿verdad? a la audiencia, te lo voy diciendo. Vale, guay. Eh, también vendría muy bien leer, eh, conectar con nuestro entorno y ser pues receptivos eso quiere decir que si hacemos esto seremos mucho más abiertos de mente. Mira lo que dice la audiencia otra pregunta perdona te interrumpo con la pregunta de la audiencia dice que si contando a 5 llegas a 70 se refiere a los cinco años no hay planes claro como hemos dicho lo de pensar a cinco años claro pero chicos es bueno. que es verdad vamos un poco más lejos aquí vamos el objetivo en toda la vida Claro. O sea, estamos hablando del objetivo de nuestro el deseo de nuestra vital, pasión, No eh, solo el a cinco años. Eso. Aunque bueno, es una manera de empezar pues con los cinco, ¿no? Claro. O sea, a ver, si yo cuando he dicho cinco años me refiero a que no posterguemos tampoco muchísimo. Es que eh, yo no me eh, quiero poner dramático. De tener nuestra meta en la vida tan lejos. Mira, sino Sara, más aquí en cien años maestra. todos muertos. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Aquí en 100 uh, uh. años todos muertos. La audiencia, tú, yo y todos. Vamos, ¿no? vamos, Con 103 seguirá cuando llega ese momento. ¿qué, ¿Qué es lo que te gustaría haber hecho? Audiencia, audiencia, lo habéis pensado. Hombre, Las clases de inglés me parecen bien, pero yo voy un poquito más lejos. Tú lo has pensado, Sara. Yo es que es lo que quiero hacer en la vida, de verdad. Llevo pensándolo ya pero desde ayudar a hace bastante tiempo. He cogido ayudar a la gente, pero ¿cómo? Porque eso de voluntariado suena muy bueno pues ayudan, ayudándoles con enseñanzas, con cualquier cosa que se necesite, es que esto es muy amplio, Luis. Claro, Tampoco te puedo decir. Tiene que ser algo un poco más concreto. Ya, bueno, ahí ya me tendría entonces que centrar ya después. Este pues. vídeo me está ayudando a pensar a mí, porque todavía no me he cogido el papel y me he encerrado yo solo una tarde a ver si saco yo mi objetivo en la vida, pero ahora como estoy con vosotros y estamos haciendo este vídeo con Sara y tal, lo estoy pensando un poco. Yo creo que mi objetivo es tratar de enseñar a la gente pues todo lo que yo pueda saber, como lo estoy haciendo con estos vídeos. Ya está, pues salido a la gente. Muy bien. Pero lo, lo estoy pensando ahora mismo, ¿eh? Pues está bien. Jesús nos dice que tener salud, que su objetivo en la vida es tener salud. <risa> Buen objetivo, pero... Hombre, pero sí. a ver, hablamos también de cosas para hacer, o sea, cosas que nos gustarían hacer en la vida que nos llenen. Es de lo que estamos hablando más que nada Sí, o de, Hombre, claro, es que lo primero está claro que es tener salud, está claro que es, eh, pues eso, sobrevivir, vivir. Sí. <risa> bueno, venga, te dejo el speech para no alargarnos <risa> Luego también otro consejo es, por ejemplo, yo he estado hablando de obras de voluntariado, pero es verdad que si hacemos obras de voluntariado también esto nos ayuda a conocer a nuevas personas que sean más positivas, que nos abran nuevos horizontes, también que nos ayuden a ver la vida desde otra perspectiva. Y luego pues también nos ayudaría a conocernos más a nosotros mismos, porque cuando salimos al extranjero o cuando vamos un tiempo, por ejemplo, también a trabajar, o a un viaje muy largo eh, eso nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos ya que estamos en otro entorno diferente y descubrimos cosas que pues no sabíamos que éramos capaces de hacer entonces claro eso al final nos ayuda a tomar decisiones a decir pues mira como esto me gusta en el futuro quiero hacer esto sí, y entonces... salir un poco de, de tu entorno. zona habitual ¿no? de lo que eh. haces todos los días y ahí puedes es un buen sistema sí tienes razón puedes descubrir cosas que ni tú habías pensado que te pueden gustar Sí. sí, sí, sí. Luego también otro consejo es vivir la vida con pasión, es decir, que busquemos siempre nuestra pasión y alejarnos de esa área de confort de la que estamos ya habituados a estar, es decir, eh, liberarnos de impedimentos mentales como no puedo, ya soy muy mayor o no tengo tiempo, es decir, Arriesgarnos un poco más y, y vivir la vida ya con más pasión y, y desenfrenada, ¿no? No siempre a nuestra área de confort y estar pues como en la rutina de toda la vida sino más bien arriesgarnos, lanzarnos, vivir la vida con pasión, en las cosas que nos gustan todo eso al final en lanzarnos nos va a llegar a, nos va a llevar a tener una meta a, que es nuestro objetivo eh, Luego también aprender a tomar decisiones, es otro consejo porque bueno pues eso eh, hay muchas personas que no no saben tomar decisiones pero más que nada porque no saben qué es lo que les apasiona entonces una vez que sepamos qué es lo sí, que nos claro, apasiona lo que estoy diciendo si tienes claro tu objetivo en la vida yo hice un vídeo en instagram de un minuto que lo decía si tienes claro lo que quieres hacer en la vida las decisiones te van a fluir vamos muy fácil el claro. gran tema que tenemos todos es que no lo hemos pensado No si es que ya te digo al final la decisión viene sola al final es verdad que hay que aprender a tomar decisiones, pero la decisión al final viene sola si hacemos el resto de las cosas que estoy contando. O sea, que de muchas veces tomamos ambiente, decisiones, ir al extranjero, claro. eh, leer, abrir nuestra mente y corazón más que nada, y también abrir nuestros horizontes, ir más allá. O sea, mirar el futuro con perspectiva, con significado, no, no dejarnos llevar. Ya está. O sea, ese es el objetivo en realidad. Y luego también, pues identificar nuestros miedos es muy importante, porque si identificamos nuestros miedos, eh, vamos a poder saber cuál es la cosa que nos está impidiendo, a lo mejor, no tomar una decisión o no hacer nuestra meta. ¿no? Los miedos si hay sabemos... que sobrellevarlos, efectivamente. Claro. Pero si primero sabemos... hay que conocerlo Claro. Si y luego si aguantarlo, sabemos... porque miedo siempre vais a tener, vamos a tener. El miedo es inherente al ser humano un valiente pero también si, tiene miedo lo Si que lo pasa identificamos, que... Dime, dime Sara, <risa> perdón. Digo que si lo identificamos vamos vamos a saber tratar con el miedo. Hola nena balandros que se acaba de, de conectar para lo que os acabéis de conectar como nena balandros ella es Sara de Prisline, Luis de Prisline, estamos hablando sobre cuál es nuestro objetivo en la vida que es una m, pregunta de entrevista de trabajo pero es que va, vamos más allá es que si tú sabes tu objetivo en la vida decides ya todo de una forma muy sencilla hmm. Pues eso, y, y estamos haciendo, bueno, estamos dando unos consejos para saber cuál es nuestro objetivo en la vida. Eh, ahora estaba yo hablando eso de identificar nuestros miedos porque si sabemos identificar cuál es nuestro miedo que nos apalanca, que nos estanca eh, vamos a poder saber tratar con él y entonces salir a lo mejor vamos a poder dejar nuestros miedos a un lado. Y al mismo tiempo vamos a tener más confianza con nosotros mismos. Ese sería otro consejo. Sí, está claro que si conoces tus miedos, pues por lo menos ya muchas veces bajan de nivel. Sí. No, y, y que al, conocer, al enfrentarte a tu miedo, dejas de tener menos Exactamente. miedo. Exactamente. ¿No y si lo conoces, miedo, o baja mucho. Exacto. Claro. Al conocerlo, pues. O lo superas. O lo superas mucho más. Tengo fácilmente. miedo de yo que seguirme a la China porque ahora mismo eh, hay mucha violencia. A tú te has ido, tú te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego estás estado en, de voluntaria, me has dicho, ¿no? Sí. O sea, tú has sí, sí, estado en tus... A mí al principio, pues mira, me costó un montón la primera ¿Cómo vez lo que me hiciste? fui. ¿Cómo saliste de tu zona de confort? ¿Qué te impulsó, Sara? Pues eso yo tenía claro cuál era mi objetivo en la vida desde hace tiempo El y era a la salir al estado para aprender inglés o pues el aprender entonces, inglés era tu objetivo en la vida Esto era mi objetivo en ese momento en ese entonces, momento claro aunque yo insisto claro. bien un paso más es que siempre os quedáis en el, el inglés el tener salud yo voy un poco más pero bueno está bien, está bien Bueno, vamos avanzando vamos avanzando vamos bien en aquel momento tu objetivo era aprender inglés para los cinco claro, años Claro, es que conste. O sea, no el inglés, por ejemplo, para mí no es una cosa que lo haya aprendido y diga ya, eh, vale, es que lo quiero dejar. No. Es una cosa que creo que hay siempre que mantenerlo para que no se olvide y también mejorarlo. Porque, claro, al no ser mi idioma nativo, obviamente yo no puedo tener un nivel tan alto como mi, mi como el español. ¿no? Entonces, eh, para mí es algo sí, pero interminable. La de aprenderlo bien es lo que tú hiciste. Coger se fue a Estados Unidos, ahí a trabajar. Claro, y ahí lo aprendes sí o sí claro luego mantenerlo pero ya ahí hiciste y tú en ese momento lo tenías muy claro ¿no? que querías claro, aprender no, el idioma y de hecho lo volvería a hacer o sea, es que es algo que siempre he tenido claro que he querido y que los idiomas a mí me encantan entonces pues si puedo salir al extranjero mmm, lo haré o sea, ese sería uno de mis objetivos en la vida también seguir manteniendo el inglés de alguna manera pues para poder eh, no olvidarlo y tenerlo ahí y mejorar. Yo sigo insistiendo es el objetivo en singular hmm. el, el gran objetivo que cada uno tenemos que tener en la cabeza sí. que yo no lo tengo todavía chicos aunque creo que va por ayudar un poco también pero hay que concretizar pero bueno pero lo, que, y lo que te iba a decir Luis es eso que yo tenía miedo pero bueno para enfrentarme a mis miedos pues obviamente lo que hice es enfrentarme al miedo es decir vale tengo miedo pero voy a ir y qué pasó que se me quitó el miedo en cuanto fui cuáles fueron pues, no, tus pues, miedos antes de pues digo, enfrentarse. Sé, verme sola en el aeropuerto, no saber hablar en inglés, eh, porque yo fui sin saber inglés. Eh, tener a lo mejor una mala experiencia allí. Pero es que vas y aunque tengas malas experiencias o buenas, da igual, al final se te quitan los miedos. Y lo, y lo vas a querer volver a ver. Y luego hacer. te alegras, ¿no? Luego te alegraste. Tú. Y luego creces como persona, te conoces más a ti mismo y te sientes más realizado. O sea, es algo que yo creo que para tomar una decisión en la vida muchas veces tenemos que salir tenemos que abrir nuestra mente de alguna manera, tenemos que leer, tenemos que ser audiencia, abiertos. Audiencia, audiencia, si alguien tiene claro su objetivo en la vida por favor que nos lo escriba Viene ahora en directo en el chat o bien en los comentarios que no estoy viendo yo aquí objetivos en la vida me parece que os pasa como a mí Sara lo ¿No? tiene un poco pero el de Sara lo veo más a cinco años Pues yo no, yo lo veo para toda la vida pero bueno Vale, vale, Eso ya cada uno bueno, y luego eh, el último consejo es mmm, no te asustes si sufres al decidirte por algo, es decir, muchas veces damos muchas vueltas y no sabemos qué hacer y nos frustramos y ya decimos, pues mira, sigo con mi vida y ya está, porque no sé qué hacer, pues no, no te asustes en ese momento si no sabes qué hacer, es normal, o sea, eso es eh, algo pasajero que tienes por lo que vas a pasar, porque claro, decidir algo importante en tu vida no es fácil, entonces, eh, es un proceso que precede al cambio. Entonces, tenemos que, que estar relajados y, y darnos tiempo y ver que esto es otra oportunidad nuestra en la vida como para aprender algo nuevo. Que, que tenemos una oportunidad nueva ahora mismo pues, para aprender algo nuevo y que, que vamos a, a decidir algo importante. Entonces, eso, tomárnoslo con calma y, y como un aprendizaje. Ese sería el último consejo. A mí me ha pasado, por ejemplo. También he estado tiempo queriendo decantarme por algo y me he frustrado un montón. Y al final, pues bueno, eh, lo, lo logré, ¿sabes? Eh, porque claro, como tenía impedimentos en mi vida, pues dijo, eh, siempre pensando y cómo lo hago y tal, y no sé qué. Pero al final, mmm, uno con paciencia y sacando, pues abriendo tu mente y sacando ayudas de todos los sitios, al final acabas sabiendo cuál es tu, tu meta en la vida. pues eso. Entonces tu meta en la vida ya para que nos quede a todos claros Ada, es? A ver... Eh, no, pero la meta ya, no, meta, no meta. un speech, cuál es tu meta en la vale. vida. Mi meta en la vida, quiero un trabajo que me permita al, al mismo tiempo que ser de dinero de... Vale pues sin ser de dinero quiero eh, no, ayudar no, a las que personas. Que el objetivo en la vida ganar dinero, uff, eso es lo que todos queremos Vale pues ay a ayudar a las personas y sentirme gratificada en ello y y, y, y eso y experimentar una vida llena de satisfacción pero cómo ayudar a las personas porque eso, pues es, eso yo creo que está es así es, está estoy de acuerdo vale pero hay muchas uh -huh. maneras de ayudar a la gente pues si, sí, por ejemplo, te tú te vas lo un a un país? pensar un poco más, porque no es lo mismo. Bueno, yo quiero ayudar a la gente, me hago misionero y me voy, yo qué sé, a la India de misionero, un ejemplo. O no, mira, yo quiero ayudar a la gente, pues yo qué sé, inventando no sé qué. Hay muchas maneras. Pues Ahí es a donde voy yo. Ahí está. Para, verdad, es que ahí. Lo digo todo yo... esto para haceros pensar. Claro. No, yo, yo quiero que... tener salud. Mi objetivo en la vida es tener salud. Bien. Sus rodillas, bien, pero vamos un poquito más. El de Sara es ayudar también sí. vale pero vamos a concretizar un poco más bueno pero yo, bueno, yo me que entiendo. No lo que vamos a sacar ahora este vídeo solo es para que lo penséis chicos nada más que no que yo de verdad que yo no lo tengo tampoco claro yo me pondré un día de estos con un boli y un papel a ver no, una tarde a ver voy si lo a, voy a cantar un poco mejor <risas> Sara si quieres añadir algo más y si no pues si quieres finalizamos lo que tú prefieras no yo por mí bien si quieres eh, puedo Repasar un poco los consejos y ya para que quede claro, vale. o bueno, ya lo dije al principio, pero repásalo si quieres. si quieres brevemente. Vale, pues el primero era eso: eh, mmm, desarrollar una visión de nuestra vida de aquí a cinco años, eh, es decir, pues eso, mmm, saber ponernos un objetivo que nos gustaría cumplir de aquí a cinco años y ir poco a poco para alcanzarlo. Luego, leer también, conectar con todo el entorno, ser eh, receptivos, abiertos. Tener una mente abierta, luego también eh, participar en tareas de voluntariado nos ayudaría, nos ayudaría a conocernos más a nosotros mismos, vivir la vida con pasión, no en nuestra área de confort, eh, tomar decisiones buenas, identificar cuáles son nuestros miedos y tampoco nos frustrarnos si no sabemos qué decidir en ese momento, sino tomárnoslo con calma. <ríe> ese sería el resumen que bueno, yo vamos hago. Vamos a reflexionar sobre todo ello, Sara pues muchas gracias a ti muchas gracias audiencia de Prisline por escucharnos vale bueno yo creo que por lo menos nos ha servido a todos para pensarlo un poquillo verdad o, o darle vueltas que nada Sara si quieres añadir algo más y si no pues nos despedimos ya pues yo por mí vale. está todo dicho pues muchas gracias chicos chao chao chao chao chao, chao. hasta la próxima hasta la próxima